Salida de pesca hacia Laguna Tablillas junto a Miguel Corrado, Chirola Gómez. Acá le mostramos el peaje, 120 pesos. 100. 100, 100. 100. ¿Eh? ¿Día de semana? 100. Acá estamos. Bueno, Miguelito, 100 pesos el peaje. 100 pesos, mira quién lo pagó. Chirola. Chirola. Acá estamos con Chirola. 100 pesos para la encima.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 sacando los grandes. Lo mejor que tenga trabajo. Sí, tal cual. espectacular. Vos sabés que... No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 para que vean, el portugués, el campi, el número de teléfono, 8 kilómetros y ya llegamos al pesquero. ¿eh? Bueno Miguelito, seguimos, seguimos por bien la ruta, que... eh, me voy a correr un poquito yo por el sol, seguimos sí. en la ruta, bueno camino de tierra en buenas condiciones, muy bueno, dentro ¿Eh? de todo está para un está auto bien. bajo no, ah, no. Como pero como este. pero para un auto normal sí, y una sí, camioneta sí. el camino está, y está en buenas condiciones, vale. Chiro, cómo estás? de primera. Qué día espectacular nos va a tocar. ¿eh? Sí. A la vuelta, Marco, vamos a volver por el otro camino. Sí, vamos a ir por Lezama. Le para a... que conozcan los dos lugares cómo ingresar. Cómo ingresar, exacto. ¿Eh? Bueno, seguimos acá y les voy a mostrar un poquito el camino. ¿Eh? Este es el camino viniendo desde Chascomuse. Bueno, seguimos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 que es de lo hermosa de la luna. Les voy a ah, mostrar unos cuantos para que vean. Eh. Bueno, buen día Mati. Buenos días. Ya estamos acá en Laguna Tablillas, pesquero el portugués. Vamos a contarle un poquito a la gente los servicios que le brindás, cómo comunicarse, que es lo importante. Y bueno, y todos los servicios que tenés tanto para el pescador, como para el pescador de costa. Exacto. Bueno, me presento, soy Matías Letorneau, uno de los dueños del pesquero, de Tablilla, pesquero portugués. Eh, con mi socio no puedo estar, el la Le vamos a contar un poquito lo que tenemos. Contamos con proveeduría, baños, 3.000 metros de orilla. Es muy amplio el lugar. Contamos con baño químico de otro lado y alquiler de botes con motor y sin motor y también contamos con eh, el servicio de guía Marcelo Travassi. Bárbaro, contame, tirale el teléfono y si tenés algún Facebook, si tenés algún WhatsApp, para que se comuniquen sí. con vos, bueno y que reserven su lugar de pesca, ¿no? Pueden comunicarse, mi teléfono es eh, 241-580383. Si lo pueden buscar en la página eh, tiene Instagram y Facebook. Eh, Portugués, y si no, personalmente a mí, Matías del Torneo, me buscan, cualquier consulta me dicen, no hay ningún problema, estamos para brindarle un servicio al pescador, además, de hecho la idea es que contagiar a que vengan a conocer Bien ahí viejos, son 25 kilómetros de tierra.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 Hecho montañamente, pero eh, está cuidado las 24 horas. De... Está bien, van a ser como un estilo de guardería. Bárbaro. hay mucha gente que quiere traer su embarcación y le incomoda traerla. Eh, Llevarla, traerla, que es un viaje. La dejan acá. No hay ningún... Bárbaro. Eso es un buen servicio, Matías, que casi ninguna laguna lo tiene. Muy bueno eso. Bueno, Mati, nos vamos ahora con el guía a pescar un ratito y a la una vamos a comer algo. Dale, dale, un gran abrazo.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 tenés sillita, tenés todo muy bien organizada la lancha, bueno, eh, generalmente la pesca eh, boya chiquita, boya usa si boya chiquita porque el pico de cierta resistencia te deja, pica más o menos 5 o 10 centímetros como máximo, eh, este, bueno, y bueno, mi servicio, bueno, tracker, tracker, bueno, cuento con un tracker Suzuki 50, perdón, 60, eh, cuatro personas, cinco como máximo. No eh, estoy dando carnada porque la carnada del pescador es muy celoso con la mujer carnate. Es una mujer por Está bien. Así que bueno, ¿y a qué número de teléfono se tiene que comunicar para bueno contratar tus servicios acá en la laguna? Eh, bueno, mi teléfono es 0245 29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 con el primero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 Venimos con Miguelito, otro más. Traelo para acá. Viste, te dije, era lindo. Muy lindo pejerrey Miguel, eh. Gordito. Bueno, bien, una muy linda pesca. Vamos a mostrar como siempre hacemos nosotros el horario. Les voy a mostrar el horario para que vean. ¿eh? 9 y media pasada. Hace 15 minutos. Sí, 15 y 20 minutos que ya estamos y vamos a mostrar las piezas que ya tenemos. ¿eh? Miguel, un doblete, ¿eh? metió un doblete, las boyas españolas, palito, están rindiendo muy muy bien, vamos Miguel, vamos ¿Eh? oh, el doblete, levantar la caña toda completa, doblete en tablilla,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 que te sepa dónde estamos pescando tener tener el pocito como sí, dice este, ¿eh? este es, el pocito. Este es el pocito. así que la gente que te llame por teléfono vía WhatsApp se viene a acá a tablilla este lugar espectacular que están dando unos pejerreyes muy pero muy buenos Miguelito, otro peje más, otro pejerrey más, hermoso del Piquito, como se debe, Miguelito, para la devolución, vamos.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 Muy lindo pejerrey, muy bueno, muy lindo, estamos hablando de uno de 30 y moneditas, muy lindo.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 Con las españolas, palito y resultó. Bueno, seguimos, seguimos acá con Chiro, Miguelito. ¿Cómo venimos, Chiro? Mira.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 Mire, mire, mire la galleta, mire la galleta aquí hizo esto para el grupo. No, la galleta, no, bueno, Gallant, vos, vos hiciste con tu amigo. Mira, no el... fue... mira, no. mira. Mira, mira, no, los dos, los dos, los dos en la galleta, miren Mosos pejerrey, ¿eh? muy lindo. ¿eh? Arriba los que van. A meter un poquito más. Excelente. Bueno, y seguimos. Polla super plot. Las españolas, 15, 20 centímetros. Ahí está la pesca, Juan. Bueno, bien.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 Este hombre a este ver a pejerrey. a ver a ver a ver a ver el ver a que dijo, mira, mira, mira, mira? Ah, no Bueno Juan, recién terminamos la pesca, entramos a las 9 de la mañana, vamos a mostrar a la gente, son las 13 horas que venimos a comer, una pesca muy pero muy buena, hay con muy buenos pejerreyes, ¿Eh? hay que decirle a la gente ¿eh? que se comunique al teléfono, contrate el servicio, como vemos detrás tuyo está la traque, y con silla, todo bien,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 la mayoría, y bueno, y muchos que pasan los 35 y algunos llegan a 40, 45 el pescado bueno, el pescado bueno. bueno Juan, el pescado. ¿vamos, a comer? vamos a comer Dale, vamos, te sigo, vamos vamos acá estamos comiendo ¿eh? bueno amigos acá estamos ¿eh? con el costillar preparadito en la parrilla los choris que ahora vamos a degustar luego una pesca de 4 horas Acá Matías, eh, el encargado del lugar, se encargó de hacerlo, mirá, mirá, mirá lo que es, eh, espectacular, qué asador, bueno Mati, cuatro horas de pesca, la verdad un pescón, eh, unos pejerreyes espectaculares, eh. muy buena pesca, así que hay que aprovechar, la gente te va a inundar el lugar y bueno, lo bueno es que se van a llevar muy buenos pejerreyes para disfrutar en familia, Viste como siempre dice la gente. No lo todavía, hay que tener en cuenta que no lo día. Nada, ni uso frío, hoy pensás que tenemos 28, 29 grados. Y calorcito. Bueno, ahora vamos a degustar acá con toda la gente, con el botero, con Juan, con todos. Vamos a degustar un poquito acá, Chiro. cazador, ¿Eh? ¿eh? Miren qué color. ¿Viste? Ah. Impresionante. Bueno, esto, esto es el portugués Laguna Tablilla. Miren lo que es, un paraíso para venir a pescar tanto de costa como embarcado. Ideal pesca de costa en familia. Bueno Miguel, terminamos la jornada de pesca espectacular. ¿Eh? Son las una y media de la tarde, vamos a decir 13.30. Hicimos 3 horas y media. Sí, casi cuatro horas de pesca de pejerrey, espectacular. Bueno, una pesca muy linda. Muy muy linda, todos pescados de 30, 35, lógicamente que los juveniles van a ver, vieron en la nota, como ya vieron la nota, los fueron todos devuelto al agua. Sí, sí, la verdad que está rindiendo bien. Bueno, acá vino Mati, bueno, Chiró, un lujo. Todo pescado de medida, vigoroso, sano, muy sano el pescado. Sí, no se le ve nada, nada, un pejerrey impecable. Bueno, acá estamos Mati, a un poquito de una comilona, con... Nuestro amigo Juan, acá, ¿eh? el guía y Ramón, ¿eh? Van, grande Ramón, ¿eh? el botero acá del pesquero. Así que estamos acá, bueno, disfrutando y luego le contamos un poquito más de lo que es la Laguna Tablilla, pesquero el portugués. Bueno, Miguel, acá estamos volviendo luego de la excelente pesca en la laguna, estamos volviendo por el camino que va a Lesama, Miguelito el camino. el camino alternativo está en mejores condiciones mucho mejor y acá como verán está empedrado este río bueno acá le mostramos el camino este es el camino alternativo que es ingresando por Lezama y acá le mostramos la Laguna Barrancas ¿eh? miren lo que es Laguna Barrancas espectacular Bueno, luego cuando lleguemos a la ruta le vamos a seguir indicando el camino.